Anderson Miguel Hidalgo, Enrique Iván, Algenis Rubén Guichardo y Elvis Mateo Ortega, a quien se le ocupó una pistola y prendas sustraídas en la vivienda de Mateo Evangelista en los espinos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, fueron apresados y posteriormente sometidos a la acción de la justicia este lunes. Al ser cuestionados cuando eran trasladados hasta la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte,